Hace unos años tomé una de las decisiones más importantes en mi vida, venir a vivir a Francia. Hoy les quiero explicar el proceso paso a paso que tuve que seguir en Colombia para poder llegar a la obtención de la visa y poder llegar a Francia. Ese será el primer video de una serie de videos que van a mostrar mi vida en Europa. Sé que llevo más de dos años sin subir un video al canal. Pero es porque he estado organizando mi vida. En aspectos de universidad, de trabajo, personales, etc. Pero el nombre del canal lo dice, ¿no? Aprendiendo a vivir. Llevo dos años aprendiendo a vivir. Desarrollando técnicas. Conociendo nuevas cosas. Entendiéndome a mí mismo y mi propia vida. Y ahora les quiero compartir qué he aprendido en estos dos años. Incluso qué aprendido antes de estos dos años que me han pasado. Y cómo he solucionado muchos problemas que han llegado a mi vida. Vamos a comenzar por cómo llegué a. Resulta que yo... Estoy estaba estudiando ingeniería biomédica y medicina En la Universidad de Los Ángeles en Colombia Y de momento a otro unos amigos de mis padres Vinieron a contarnos que enviarían a sus hijos a Francia Y la verdad nos pareció muy raro Así que nos contaron el proceso y créanme, no era tan complicado, es por eso que decidí comenzar este nuevo viaje. Y ahora déjenme explicarles qué es lo que ustedes también necesitan hacer para poder cumplir su sueño de venir a Europa. En este video solo les voy a hablar del primer proceso y tal vez el proceso más clave para salir de nuestro país y es la obtención de la visa. Si queremos venir a vivir a Europa, especialmente a Francia, necesitamos llegar a tener una visa de larga estadía de seis meses o de un año como mínimo, vamos a conseguirlas, ¿cómo las vamos a conseguir? de la forma en la que yo lo hice y fue viniendo a estudiar, pero ¿puedo ir a estudiar cualquier cosa? ese es el punto clave no es tan fácil venir desde Colombia o desde algún país de América Latina a estudiar directamente nuestra carrera, a no ser que hubiéramos salido de algún colegio como el liceo francés que tenga convenios con Francia, en mi caso no fue así, así que tuve que seguir el camino un poco más largo y fue venir a hacer un año de francés, déjenme explicarles qué es lo que vamos a necesitar para conseguir la visa a Francia, los requisitos primero necesitamos la carta de aceptación de algún ya sea para estudiar nuestra carrera o, en el caso que yo propongo, para ir a estudiar francés. Segundo, necesitamos un lugar de hospedaje al cual llegar, ya sea una residencia estudiantil, un apartamento, un amigo, un familiar o simplemente un hotel. Incluso un Airbnb puede funcionar. Luego de esto, tenemos que demostrarle al gobierno francés que tenemos los recursos económicos suficientes para poder subsistir, los cuales deben ser 615 euros mensuales aproximadamente. Formas de tener esos recursos, que nuestros padres nos los envíen y puedan demostrar que tienen el flujo de caja para eso. Segundo, ahorros personales. Hemos ahorrado mucho, mucho tiempo y podemos mantenernos ya sea los seis meses o el año de estadía que estamos solicitando. Tercero, tuvimos una beca. Básicamente, esos son los principales, principales, principales documentos y principales requisitos que el gobierno francés nos va a pedir para solicitar la visa. ¿Cómo vamos a hacer para obtener cada uno de ellos? Vamos a mi computador y les voy a mostrar. Lo primero que debemos hacer es llegar a esta página, Campus France. Está presente no en todos los países, pero en la gran mayoría de países. Así que busquen el Campus France correspondiente a su país porque ahí encontrarán toda la información necesaria para obtener la visa. Lo primero que vamos a hacer es venir a esta pestaña aquí. Dice Procesos y aquí tendremos toda la información que necesitamos realmente. Lo primero que vamos a hacer es venir a ver, e identificar el proceso que tenemos que seguir porque va a cambiar dependiendo de nuestra situación. Si somos mayores de edad, si somos menores de edad, si venimos a estudiar por seis meses, si venimos a estudiar un año, si venimos a trabajar. ¿Qué necesitamos? Básicamente, como les digo, que vamos a estudiar francés, vamos a saltar esa parte, vamos a llegar aquí al proceso de Campus France. Es la primera parte que necesitamos hacer, es el proceso de Campus France. Realmente, esto nos va a ir orientando poco a poco y nos va a ir pidiendo los documentos que vamos necesitando. El proceso de Campus France, aquí tenemos una guía, la cual es esta, que nos lo explica detalladamente qué es y cómo funciona básicamente lo que tenemos que hacer es entrar a esta plataforma que es Student que es esta, dar en o me inscribo y llenar todos estos campos que están aquí con nuestra información para poder crear nuestra cuenta. Una vez la cuenta haya sido creada nos va a pedir que subamos a la plataforma ciertos documentos como lo son el certificado de hospedaje, el certificado de recursos económicos, la carta de aceptación de la universidad, nuestro diploma de bachiller del colegio una cosa si están terminando el colegio y todavía no se han graduado pero quieren hacer este proceso también lo pueden hacer, solo necesitan una carta de su colegio que funcione como una atestación diciendo que ya se van a graduar y que terminan en X fecha en tal día y obtendrán su diploma. De esta forma, Campus France lo va a validar y los van a dejar venir a Francia. Una vez lleno este formulario y se lo hayamos enviado a Campus France, ellos nos van a mandar un correo diciéndonos y programándonos una cita para una entrevista virtual. O entrevista presencial, depende de la situación en la que estemos por el campo. Básicamente, en esa entrevista nos van a preguntar si sabemos por qué queremos venir a Francia, cuál es nuestro proyecto de vida, qué planeamos hacer y qué, qué estamos buscando. Cuando yo lo hice, yo quería venir a continuar mis estudios de medicina. Así que me preguntan: bueno, ¿Y sabes cómo funciona el proceso de medicina? ¿Sabes cuántos años son? ¿Qué tienes que hacer? ¿Ya tienes residencia? ¿Cómo la encontraste? ¿Qué hiciste? ¿Qué planes tienes? ¿En dónde quieres estudiar? ¿Quieres quedarte en la Rochelle o quieres ir a otra ciudad? Todo ese tipo de cosas. Así que tenemos que tener muy claro nuestro proyecto a futuro para que sea más fácil la obtención de la visa. Ahora, Ahora se estará preguntando, ¿y cómo obtengo todos estos documentos que Campus Transmetía? Primero vamos a encontrar la universidad, la carta de aceptación de una universidad en Francia. Yo les voy a recomendar la que queda aquí en Montpellier Que es el IF en la Pol Baleadei Ahora vamos a ver la oferta de formación Van a ver que nos va a proponer estos Los cursos semestrales de nivel A1 a nivel C2 Que son los que necesitamos La idea es que sea este, el presencial Porque el de distancia no nos va a aceptar para la visa Cuando vamos y vemos la presentación del curso Nos, nos va a explicar qué consiste cada cosa Nos va a decir el semestre de dónde, dónde va Las horas por semestre, el nivel por semestre que podemos avanzar Y el costo del semestre que es de 1400 euros Y el calendario para las inscripciones Inscripción, preinscripción, los cursos todo este tipo de cosas y hay que tener muy en cuenta este calendario porque ahí es cuando sabremos cuándo podemos inscribirnos directamente al curso de francés. El proceso de inscripción está aquí en esta página. Básicamente nos dice que las condiciones es ser extranjero, tener un diploma de fin de estudios de secundaria o bachillerato o incluso un diploma universitario y eh, bueno si vamos a hacerlo por virtual tener una buena conexión a internet pero en este caso no lo necesitaremos Ahora sí que el proceso que es la preinscripción que es lo que necesitamos porque con la preinscripción es que nos van a dar la carta de aceptación de la universidad para la visa y la forma de hacer es muy simple, si vamos a entrar a este enlace que está aquí, nos va a mandar a otro formulario que también debemos llenar y debemos enviar los siguientes documentos. Las notas del 2022 a 2023 en este caso las notas del último año de estudios que tuviéramos, recuerden todo debe ser traducido al francés por un traductor oficial, luego tenemos que tener la fotocopia de la primera página del pasaporte, la fotocopia de nuestro diploma de fin de estudios de secundaria o los universitarios, una fotocopia de la atestación del DELF-DALF, que es un examen de francés, si la tenemos, si no la tenemos no hay ningún problema, no se preocupen, igual una vez Ustedes entran al curso, les van a hacer un examen de nivel para saber en qué nivel de frases estamos. Una foto de identidad y el pago de los, la prescripción, que son 150 euros por semestre, no reembolsables. Estos 150 euros se van a descontar de los 1.400 que cuesta el semestre, así que eh, no se preocupen. Luego no tendrán que volver a pagar 1.400, sino que ya van a pagar un poco menos. Y por último tienen que pagar el CVEC. Desde el 2018, el gobierno francés nos empezó a exigir a los estudiantes el CBEC, El que es, es simplemente un impuesto por estudiar en francés. Lo pagamos todos los estudiantes. Actualmente está costando 95 euros, pero este valor suele cambiar cada año. Una vez hayamos hecho la preinscripción, nos va a llegar una carta en la que va a decir que estamos inscritos a la universidad para el periodo de estudios de tal fecha a tal fecha. Y eso es lo que vamos a utilizar para subir a Campus France y posteriormente presentarlo a la embajada de nuestro país para la obtención de la visa. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el lugar donde vivir? Hay múltiples opciones. Airbnb, residencias universitarias, apartamentos, colocaciones, apartamento, propios, etcétera. ¿Cuáles son las principales? nos encontramos el club que son las residencias estudiantiles del estado, que simplemente son estudios, aparte estudios, son residencias eh, compartidas, en las que tendremos nuestro pequeño apartamento, propio o posiblemente compartido si lo queremos, en el cual podremos vivir. Muchos tienen su cocina privada y su baño privado, otros tienen solo baño privado cocina compartida o todo compartido. Normalmente hay de todo para escoger, así que pueden buscar y ver que se adapta mejor a ustedes. Normalmente estas residencias son las que tienen mejor precio, puesto que son las más económicas. Luego nos vamos a encontrar... Otra posibilidad, un Airbnb. Venir a tomar un Airbnb por un par de semanas, en lo que conseguimos un apartamento más fijo. Luego tenemos el apartamento propio. ¿Cuál es el problema del apartamento propio? Hay que estar en Francia para poder tenerlo, puesto que nos toca hacer visitas para conocerlo, visitas para que el propietario nos conozca a nosotros y nosotros al propietario. Así podemos disminuir el riesgo de estafas. Otro problema del apartamento propio es que necesitamos un garante francés. De hecho, tengan en cuenta, el garante lo vamos a necesitar no importa la ya sea el Q ya sea otro tipo de residencia estudiantil, apartamento, casa compartida, lo que sea. El garante francés, ¿qué sucede? Muchas inmobiliarias y muchos apartamentos. Propios nos van a pedir una persona natural. Esto quiere decir una persona real, una persona que exista. Pero nos van a demandar que viva en Francia Y que gane su vida en Francia Y eso es muy difícil, sobre todo siendo nosotros extranjeros Porque muchas veces, en mi caso, mis padres viven en Colombia No tengo ningún familiar que me colabore aquí Dándome recursos, yo me mantengo yo solo Es por ello que el gobierno nos va a dar una herramienta llamada visal El visal es simplemente un garante Que el gobierno va a poner y nos va a funcionar En caso de que tengamos problemas con pagar el arriendo ¿Qué sucede con el visal El visal nos va a aceptar 600 euros de predeterminado Significando que podemos tener un apartamento cuyo arriendo no pase los 600 euros. Queremos un apartamento más grande y más costoso. ¿Qué debemos hacer? Debemos empezar a trabajar y empezar a obtener los recursos económicos casi nuestra propia cuenta o por medio de becas, por medio de ayudas del gobierno, etcétera, que pasen los 1500 euros y eso va a hacer que empiece a subir. Para encontrar un apartamento tenemos muchas opciones. Tenemos la directamente páginas de búsqueda de apartamentos como lo es Levon Juan, como lo es PAP que es de particular a particular o también tenemos las inmobiliarias. Yo que recomiendo, las inmobiliarias. Puede que sean un poco más costosas en términos de de procesos, puesto que hay que pagar los eh, cargos a la inmobiliaria, pero son más seguras y son más rápidas y ágiles que los apartamentos por particular, aunque no me malentienda, los los apartamentos por particular son también muy buenos y muchas veces pueden ahorrarnos bastante dinero. Finalmente vamos a encontrar la colocación, Entonces, nosotros conseguimos un lugar donde vive ya una persona pero tiene un cuarto disponible y nos dice mira te arriendo el cuarto y ven a vivir conmigo y paguemos entre los dos el arriendo, y así funciona, es vivir con más personas estos tiene sus pros y sus contras, los pros nunca vas a estar solo, realmente nunca estás solo pero eso también puede ser un contra porque puede que no te vas a con otras personas así que lo que yo recomiendo realmente es o sacar una residencia estudiantil desde tu país de origen para tener algo seguro al menos en tu primer año y posterior a eso puedes ya decidir si te cambias apartamento normal o que seguir en residencia estudiantil o la otra opción es que llegues a un hotel o a un Airbnb por un par de semanas en lo que haces todo el proceso para encontrar un apartamento fijo puesto que tendrás el tiempo para realizar las visitas, toda la documentación Informarte un poco más acerca de los lugares, de las zonas de la ciudad en donde es bueno vivir y donde es malo vivir. Una vez conseguidos estos documentos ya tenemos entonces lo más importante que es la carta de aceptación de la universidad y lo que es eh, el lugar en donde vamos a vivir. Luego la parte de recursos económicos ya depende de cada uno y que ya sean sus padres ustedes mismos puedan demostrarle al gobierno francés que tienen los recursos suficientes para subsistir. Una vez tengamos todos los documentos vamos a venir aquí a esta parte Campus France donde dice proceso de visa, en el proceso de visa igualmente vamos a entrar a descargar la guía y aquí nos va a hablar qué tenemos que hacer. Básicamente tenemos que ir a esta página que se llama France Visa. Esto, cada igual, cada una eh, depende del país en el que estemos. En este caso es el de Colombia. Entonces, si queremos tener aún más información, podemos entrar aquí al asistente y nos va a pedir que llenemos este formulario. Vamos a llenarlo rápidamente, en el que vamos a colocar nuestra situación actual para saber qué tipo de visa necesitamos. Lugar de residencia, digamos que yo sigo viviendo en Colombia. El tipo de visado que solicito es de larga estadía, más a 90 días, porque quisiera venir un año entero. Y donde quiero vivir, en Francia. Y el documento de viaje es un pasaporte ordinario. Vamos a buscar y aquí nos va a dar toda la información de lo que necesitamos. ¿Qué proyecto tengo? Quiero hacer mis estudios y el motivo principal es estudiar. Aquí nos va a decir todos los premios que necesitamos, las fotos, eh, los objetivos de la estancia, el certificado de prescripción general, eh, los recursos que justifique cómo que vamos a vivir, que es lo que les comenté hace un momento. Aquí dice 615 euros perfectamente. Y el justificativo de alojamiento, reservo hotel, contrato de alquiler, certificado de compromiso del hospedador o carta explicativa del estudiante en la que se detalla cómo está previsto su alojamiento. Y aparte, bueno, se debe pagar 99 euros. Una vez ya entendimos qué hacer, lo que tenemos que hacer es complementar una solicitud en línea. Vamos a la solicitud en línea, las canciones sanitarias, todo lo que tenemos que hacer. Aquí están los formularios. Habla que complementar su solicitud en línea. Tenemos que llenar esto, crear una cuenta, iniciar sesión y comenzar a hacer todo el proceso que nos vaya pidiendo en la cuenta. Una vez todo este proceso esté hecho, pasamos a lo siguiente, que es presentar la documentación en el centro de visas. Entramos aquí, venimos a... Quién contactar y aquí vamos a dar clic en tomar una cita. se nos va a abrir esta página de acá en donde tenemos que llenar el captcha y vamos a entrar aquí qué tipo de visa queremos en este caso estudiante en uno confirmar la visa estudiante sí si la información y escogemos el día y la hora a la que podemos asistir la visa y ya básicamente es esto el proceso ese día nos presentamos súper puntuales vamos presentamos la visa recuerdo. y luego simplemente deben esperar a que su trámite de visa sea completado ya sea aceptado o declinado De hacer esto a la perfección no va a garantizar 100% que les aprueben su visa, pero entre mejor lo hagan, menos las probabilidades de que se las nieguen en caso de que se las nieguen, no se preocupe, pueden volverse a presentar y tienen que volver a hacer el proceso completo básicamente, ya tiene la carta, si ya tiene la carta de aceptación de la universidad, ya tiene la, el alojamiento ya tiene los recursos, básicamente es volver a llenar todos los formularios, volver a mandar todos los papeles eso es todo por el video de hoy, es un video muy rápido de una introducción del de primer paso que tenemos que dar para llegar a vivir a Europa en los siguientes videos les voy a enseñar cómo conseguir un apartamento en Francia, cómo vivir en Francia los lugares más económicos para hacer mercado, lugares turísticos Cómo es la vida, les mostraré un poco de cómo vivo yo. Espero que les haya gustado. De ser así, por favor, suscríbanse, den like y comenten el video. No olviden compartirlo con sus amigos para que esta información les llegue a más gente. Y nos vemos en un próximo vídeo